Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine sí. mexicano. Hola, ¿qué tal? Eh, espero estén todos muy bien nuestros escuchas de Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes, ya lo saben, y es una iniciativa más de ultracinema, Estamos muy contentos porque ya estamos próximos a empezar nuestra décima edición de la cual pensábamos que no iba a pasar, pero bueno, finalmente ya estamos más tranquilos y ya estamos más en onda de que pues el festival está pues prácticamente a la vuelta de la esquina a menos de un mes. Pues vamos a empezar eh, en esta emisión justamente a hablar con creadores, con creadoras de que van a participar en este festival, no solo, digamos, en la selección oficial, sino en las secciones, eh, por qué no decirlo, pues, eh, paralelas al festival. Y justamente una de esas, se le, se, de una de esas secciones que quisimos armar en, en, en, esta, en esta edición, en este año, pues justamente tiene que ver con el centenario de una de, de las figuras, pues, fundacionales del cine avantgarde, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que pues, fue Jonas Mechas. Eh, y pues eh, decidimos armar una, una selección de cortometrajes que evocan, que homenajean justamente la, la, la, la figura y, y pues todo lo que representa a Jonas Mekas para para pues para, para para esta para este tipo de cine que es ese entre comillas otro cine que es el que pues, se dedica a ultracinema. cinema y antes de presentar a nuestro invitado espero que nos escuche Michael Ramos un compañero amigo y este, son un sacador de muchas aventuras este Michael, estás ahí nos escuchas bien Aquí, aquí estoy reportándome. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Te escuchamos. Sí. ¿Dónde andas ahora, lucha Buenísimo. Pues ahorita estoy en tránsito de Tepoztlán, de, de Tuntulandia, ah. a estamos, estamos cumpliendo una misión suicida. Eh, ahí ayudando a un proyecto. Ya, ya platicaremos después. Ya hemos platicado con, con Ezequiel Reyes. y, y pero Bueno, más detalle Hasta más adelante. Y pues aquí ando ahorita en la central del sur. Pero no me quería perder la oportunidad de de platicar sobre este hermosísimo proyecto que ha sido súper bien recibido, ya les tengo noticias, okay. y sobre todo, pues, platicar con, con Andrés sobre el sobre mismo. Acá, acá andamos, Antonio, gracias por, por, gracias por invitarme a tu programa. Pues, pues, es, que, pues es que últimamente ya ves que, que te has desaparecido, porque uno propone y los ovnis disponen, ¿verdad? Y después este, las... Las conexiones no están como del todo claras. Sí, y, y, y, y pues bueno. Hace ocho días me dio un montón de pena con, con sí. Roberto, que y bien felices y bueno. Sí, pero... No, no, pues no bueno. pude ni, ni... En fin. Pero, pero, ya pues presentemos bueno. a nuestro invitado. Qué bueno que estás aquí y pues me da mucho gusto, la verdad, muchísimo, muchísimo gusto presentar a Andrés Villela desde Playa del Carmen. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, tú, maestro Bonds Chael, ¿cómo están? Este... Empezar un honor estar con ustedes aquí en, esta, en este podcast eh, dedicado al cine. Eh, esta parte pirata me encanta, ¿no? A esta idea de, de hacerlo eh, guerrillero, ¿no? Un poco, siempre hemos trabajado así, Bonds, en algunos proyectos que hemos elaborado y colaborado. Pues esa idea de la guerrilla nos gusta, ¿no? Exacto. <risas> Sí, pues, pues, pues la verdad sí teníamos ganas de, de platicar contigo, no solo, no solo ahora que, que, pues el, que estás participando en la, la selección que homenajea a Jonas Mecas, sino, sino también pues, los, los trabajos que justamente sí. has realizado, que, que como bien dices, pues sí. hemos tenido el gusto, la verdad para mí ha sido un gusto, un placer poder eh, colaborar contigo en varios proyectos, pues ya tiene un ratote, ya no digo cuántos años que nosotros no, eh, porque ya tiene, ya tiene un buen rato, ¿no? Sí, el siglo yo... pasado, debió haber sido, el siglo pasado. No, fíjense Pero... que, no, fíjense no, que por ahí en los Fue a principios mil... de este siglo, justamente. Fue a principios de este siglo, justo en 2001, por ahí, creo que fue de los primeros. Este, y, y creo que, no sé como que. De repente he visto en retrospectiva algunos de los proyectos que hemos hecho o de lo que hemos realizado durante estos años y la verdad es que pues siempre fue como la idea de experimentar justo, ¿no? La idea de, de hacer cine experimental de entrada, ¿no? Con una cámara y con los recursos que tuviéramos alrededor. Y eso, pues, la verdad es que es de agradecerse, ¿no? Es bueno, en, tu, en mi caso, el, el, el, el haber estudiado contigo algunos, algunos cursos, talleres. Eh, y darnos cuenta que el cine va más allá de las grandes producciones, ¿no? eh, de tener a 100 personas en un set, 50 sin hacer nada. Entonces de repente era como eh, eh, el ir un poco más allá de ese cine y hacerlo personal, subjetivo y, y tratar de pues, dar puntos de vista, no encontrar voces. Eh, personales y una narrativa también, ¿no? Entonces, creo que esos, esos 20 años que hemos trabajado, bueno, en su caso, pues, han venido bien justo. Sí, porque pues, me, me acuerdo pues ya sí son los, los, los, los, los que hemos trabajado, y sí, realmente yo creo que hemos, hemos trabajado como como en, como en, como en muy diversos eh, proyectos y con recursos como, como, muy, muy distintos, ¿no? Este... Um, sí, eh. sí, por ejemplo, yo, yo, o sea, el primero eh, que tengo eh, ahorita a la mente es el de eh, el proyecto de los talleres, en donde tenemos una cámara rusa, ¿no? Exactamente. Y, y la idea de, pues, de ir a filmar ahí a la calle, estamos en 2001, Ciudad de México, en nuestro caso era Reforma, Polanco, La Condesa, y de repente llevarnos una televisión vieja, ¿no? Ahí, este, sin pantalla, de repente ponernos ahí al lado periférico, o sea, esa, <risa> ese, tipo de, ese tipo de idea de hacer cine, ¿no? Este, pues, no sé, o sea, te rompe un poco el esquema de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? O lo que ves eh, comúnmente en las grandes salas o en los grandes consorcios. Y creo que... Eh, hace falta más siento que hace falta más eh, no, sé si, no sé si todo el mundo no, no ubico bien eh, otros países pero creo que en México se hace falta más este tipo de, de ejercicios ¿no? de... Sí, yo, yo me acuerdo en particular en esa estática que es justamente el, uh -huh. el trabajo al que, que hace referencia yo me acuerdo que, que justamente aquí, aquí, había regresado de Canadá este, yo traía una, una artritis viral que no sé cómo la pesqué, <risa> no podía caminar, entonces ahí me quedé, yo, yo paso a nivel de, de este, periférico y ya no los pude acompañar más, pero creo claro. que, fue, que, pero creo que fue, fue un trabajo como, como bien interesante, porque también es cierto que, o sea, es de tus primeros trabajos, pero también es cierto que fue de las primeras veces que yo me enfrentaba a un grupo, a, a, frente a un grupo, en un, en un aula que pues más o menos estaba hechiza, tú te, tú te acordarás este, que no era precisamente un aula, pero bueno, finalmente pues tenía, tenía como esta, esta cuestión de este de, de justo lo que dices bien ¿no? como guerrilla ¿no? como este elemento de que pues no importa dónde estemos, pero lo improvisamos, ¿no? Este... Claro, sí, sí, sí, sí. Ahorita recordando un poco ese espacio, eh, si, no, si, si la memoria no me falla, era dado eh, era una cafetería, una cafetería, pero propiamente no era ni, ni era una aula, era un cuarto donde veían cosas viejas y de repente había, nos, nos habilitaban dos sillas o tres y teníamos ahí... Eh, después llevabas una computadora y por ahí nos enseñabas. La verdad es que no estaba habilitado como para hacer una aula como tal, pero ¿sabes qué pasa? Que de repente el, el encontrarnos con, con proyectos, eh, en este caso para mí innovadores, pues no estamos hablando de ver proyectos de Chris Marker, ¿no? Eh, de GT, ¿no? Eh, creo que el estar en esos lugares realmente no importaba. Bueno, en mi caso comúnmente yo eh, no soy tan quisquilloso, pues, no soy tan, tan de, ay, bueno, si no estoy en, en un espacio que es escuela, no, no me voy a sentir que estoy aprendiendo o, o haciendo proyectos o estructurando, sino más bien es como, ¿qué tenemos alrededor? Eh? Creo que estos 20 años han sido así, bueno, ¿no? Un poco. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos una cámara, sí, tenemos este, un micrófono, bueno, conseguimos uno, ¿cuántas personas somos? Podemos ser tres, podemos ser una, podemos ser dos, ¿no? Y eso nos permite tener mucha libertad, ¿no? Creo que a mí lo que más me ha gustado de este tipo de proyectos es la idea de la libertad. Eh, de no tener esta idea del shooting list, ¿no? De, de, eh, de 9 a 10 tienes que hacer este tiro, ¿no? Con tal persona, tal y tal, tal. Y de 10 a 11 tienes que cambiarte de locación. O sea, toda esta idea de la producción... Que tampoco viene mal, es otro tipo de, de trabajo, creo. Eh, eh, con este tipo de proyectos se rompe completamente y te da, te da la oportunidad de, de, de fluir, de, de participar más con las otras personas, ¿no? Por el momento yo, recordando un poco el de Thanks, Lars, el proyecto que, que también hicimos, pues había actores, ¿no? Hubo una maquillista, ¿no? Hubo sí, sí, sí. <risa> hasta un director de escena, ¿no? Entonces, pero el proyecto lo hicimos en, ¿qué? Sería cuatro o cinco días, ¿no? O sea, de repente hice el, dia, el diagrama de iluminación, pero el guión era un papel, o sea, realmente no era un guión, era un escrito que yo había hecho y de repente ya tenemos a tres actores, bueno, el, el, el director, bueno, eran tres personajes, ¿no? El director, el subconsciente y, y la heroína, ¿no? El, y bueno, los tres tenían que decir algo, lo decíamos, lo grabamos, pero realmente no fue, o sea, había producción, podemos decir que había más gente, sí, sí. pero no fue un proyecto de, ay bueno, vamos a hacer el tiro tal a tal en este momento, no. Como que armamos el, la, el diagrama de iluminación, pusimos el escenario, también conseguí el teatro ahí en, el, en la Plaza de las Tres Culturas, en el Centro Cultural de Tatololco, también nos vino muy bien pero creo que lo conseguimos dos días antes. O sea, uh, ha habido esos momentos contigo, ¿no? O sea, como eh, eh, en este tipo de proyectos que, que fluyen, suceden, y de repente cuando nos damos cuenta ya están proyectándose, por ejemplo, este caso en particular de Lars se presentó en Miami. <risa> Entonces la gente de repente no entendía cómo un proyecto de Ciudad de México, así como lo hicimos, se presentaba en Miami, ¿no? Eh, y aparte, lo que me acuerdo ahorita muy bien, y el otro ya lo puse en... Eh, en esos recuerdos que aparecen de Facebook eh, que la gente estaba impresionada de que era un proyecto mexicano que no decían la palabra güey o sea nadie de los personajes sí güey, no güey sí, no, tú güey ¿no? sí, sí, sí. no. o sea era como un pues era otra cosa otro tipo de, de narrativa y sí creo que este día la libertad me ha gustado y la búsqueda de la voz personal. Creo que es un principio, desde el primer proyecto de Estática, ha sido mi principal búsqueda. Y creo que con este proyecto de, que, que, que acabo de mandar, está, eh, me siento honrado de que, de que esté en, el, en, este, en esta festividad de Jonas Mecas. Eh, creo que conseguí tener, llegar a esa, un poco a la voz, a esa voz personal, aunque fue un momento oscuro, pero este, creo que lo conseguí. ahora lo veo y digo, sí, claro, es que ahí está. Ajá. Pero tuvieron que pasar casi 20 años para medio dar, o sea, como que encontrarlo. Bueno, no, o sea, lo, sí hubo muchos momentos interesantes, pero es como inconsistente también. Sí. Ya lo mencionabas, ¿no, Andrés? Este tipo de, digo, lo hemos dicho hasta la náusea en este podcast. Eh, Ultracinema está muy contento y muy feliz de compartir este tipo de películas que están hechas con muchas más ganas e imaginación, a veces que con recursos y en total en total, concordancia con el espíritu de, de Jonas Mecas que tiene esta frase famosísima que dice, por un cine menos perfecto pero más libre Eso. entonces la libertad que te da hacerlo con las herramientas que tienes es impagable, como ya lo decías, o sea, lo hemos dicho millones, millones de veces, eh, este tipo de cine nos encanta, pues porque no tenemos que lidiar con los egos de otras personas incluso, no no tenemos que lidiar con la organización, no tenemos que lidiar con, con el presupuesto a veces, o sea, sí, filmar es caro, pero hay alternativas, y son, las alternativas son infinitas. Entonces, está, está bien bonito que, que recuerden todo esto, porque nos da pie... Pues justamente, a, yo quiero que el maestro Boon haga gala de su sapiencia, su sabiduría y de esa. ¿Qué leche que le acumen? Pues porque por eso se está quedando calvo. Porque quiero, digo, mucha gente, nosotros perfectamente ubicamos a Jonas Becas, pero eh, claro. pensemos un poquito en la gente que no lo ubica. Entonces me encantaría que el maestro Boon hiciera la semblanza que tiene preparada. Claro, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos contara un poquito, que nos pusiera en contexto este para pues, para que la gente sepa eh, por qué por qué carambolas nos decidimos hacer este homenaje a, a Jonas Mecas o sea, cuál es el tamaño de su legado que, que, claro. que nos atrevimos a, a, a tal cosa vas, vas maestro boom Estás muteado para ya, ahí está. sí, ya, Perdón. Además fue fue fue una, una llamada una llamada pues internacional, ¿no? Porque pues sí tuvimos eh, varios trabajos de, de otras partes del mundo y, y, y pues no no es que tenga una semblanza porque pues eh, Wikipedia pues, ahí está a la mano. Entonces este pues bueno finalmente yo creo que yo creo que una de las cosas más más importantes pues Indudablemente, pues quisimos hacer la, la, la semblanza, pues porque indudablemente este pues es, es su centésimo aniversario, no. Pues esa es una, una de las una, una de las razones. Y además fue muy longevo, no. Casi se avienta a los 100 años de edad. Entonces, pues bueno, eso ya también es como para celebrarse. Y además con una vitalidad impresionante que tenía Mecas hasta los últimos días de su vida que es, francamente, pues pues eh, envidiable, ¿no? Jonas Mecas, pues bueno, so, es un, un inmigrante lituano que estuvo, que estuvo pues eh, en, en los tiempos más, más rudos, más duros de la Segunda Guerra Mundial, pues estuvo internado en campos de concentración en la, en la Alemania nazi y posteriormente ya en 1949 llega con su hermano Adolfas a los Estados Unidos, en particular a Nueva York, y, y, y llega pues en 1949 llega con la idea de hacer un cine pues justamente eso no un cine más más eh, libre pero más digo más eh, un cine menos perfecto eh, pero más libre y, y, y más humano también no entonces eh, su, su cine que, que yo creo que yo creo que, que, que es eh, que, que, que genera mucha mucha curiosidad, mucho, mucho interés, pues es que yo creo que esa gran, gran libertad que tiene Jonas Mekas es un cine que, que, que de, de una gran observación, de alguien con un sentido de la observación muy, muy grande, pero al mismo tiempo, eh, yo creo que Andrés habla, habla también mucho de, de, de, de esta parte, es un cine muy espontáneo, porque es un cine que no tiene, justamente como estos egos, como estos, eh, pues, enormes presupuestos y con un montón de gente, y, y, y, y siempre, pues, hemos, como dice Misha, hemos estado así hasta náusea hasta hablando justamente de eso en este, en este podcast, y yo, y yo veo, y, y, y bueno, además, pues, es uno, Jonas Mekas fue uno de los grandes, grandes paladines de este cine, independiente, experimental, vanguard funda el, los Antonio Film Archives con el objetivo justamente de darle visibilidad a este otro cine que no es parte del mainstream y eso yo creo que es también como muy muy importante de, de celebrarlo y de hacerlo notar y yo creo que en esa espontaneidad radica mucho eh, tu trabajo, no Andrés, yo creo que yo me acuerdo una vez que también este me, me hablaste un domingo oye estás, este, ¿estás disponible este, estoy aquí en la Roma y me, nos lanzamos y justamente este ese, ese proyecto pues, se, se armó así como en un domingo no este, entonces yo, yo, creo que, yo creo que eso tiene como, como una gran como, como un, un, un, un gran nexo con, con tu trabajo no sé si si estés de acuerdo con conmigo Sí, gente que, eh, digo que en mi perspectiva, yo, yo he trabajado en grandes producciones también, creo que puedo ubicar la diferencia de los dos tipos de proyectos. Lo que menciona bien, esta parte de, de los egos, eh, fíjate que justo casi todos mis proyectos, yo no sabía que había, o sea, de repente yo los veo a la lejanía, eh, y de alguna manera, ahora en retrospectiva, sabía pues yo, una, tenía un enojo contenido, había una frustración, de repente yo no sabía bien la que de, de por qué era, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo veo los proyectos, los primeros, sobre todo, pues veo que hay cierta oscuridad, ¿no? por llamar de alguna manera, o sea, dark, poco emo, podemos decirle para que la gente entienda, ¿no? Eh, bueno, un emo violento, ¿no? que igual no seríamos otra cosa. No lo sé. O sea, creo que... Eh, pero me doy cuenta que trato yo de encontrar las respuestas de lo que sucede, ¿no? Entonces, de repente, es como lanzar preguntas, eh, tratar de buscar ciertas respuestas. Y al final, creo que cada uno de los proyectos que hice era eso. Yo encontraba ciertas respuestas, ¿no? Y como tú dices, nacen como un poco de la ansiedad, ¿no? Era como de, oye, en, en el caso de este domingo que mencionas, pues era estoy ansioso, ¿no? Estoy... Eh, tengo ganas de hacerlo, vamos a hacerlo. ¿no? Eh, y eso ayuda mucho porque eso creo que te lleva a un poco como el jazz, ¿no? Es de decir, bueno, eh, vamos a improvisar, pero hagamos algo interesante también. O sea, tampoco era improvisar o eh, hacer un proyecto eh, eh, por hacerlo, ¿no? Era como realmente pues, hacer algo, la búsqueda. Confrontar, ¿no? Eh, de alguna manera, casi todos mis proyectos son así. así. O sea, como que la idea de, de por qué el país está así, por qué la ciudad de México está así, por qué mi vida está así, ¿no? O, <ríe> o por qué los directores, los egos de los directores también. Por pues, ¿no ejemplo, el de Lars, el de Gracias Lars tiene que ver con el, el ego del director, ¿no? O sea, como esta idea de yo soy el gran director y voy a es como un cuestionamiento de los directores que yo mismo me lo hacía por eso te digo que comúnmente casi todos los proyectos tienen esa parte de confrontarme a mí mismo con las, las, las búsquedas que yo tengo ¿no? entonces me ha resultado bastante catártico que es la palabra como de terapia podemos decir, ¿no? que un poco el arte o la idea de hacer cosas es así para sacar ¿no? lo que uno está ahí dentro y confrontar y explotar y que salga, ¿no? Entonces, y justo este proyecto, digo, el que está para el, para esta, este homenaje, es catártico completamente. Fuertísimo. Yo, yo ayer... Estás, estás este, en mute. No, no te oyes. Eh, yeah. expert y decía que el, el, arte no, el arte no es necesario como para vivir, pero es, es necesario para cada uno de nosotros como artista. Entonces, eh, es justo lo, un poquito lo que, lo que dices antes. El, nos hemos dado cuenta que incluso conversar sobre esto es catálico. Claro. Más, <risa> super, eh, a veces estamos así, sobre todo el año pasado, estuvimos de capa caída así, bien camión. Platicábamos con los jóvenes creadores y con, con los colegas, disfrutaban pues, con, con qué recursos, con qué energía, con qué ganas, con qué con, con entrega están haciendo películas y pues, bueno, contagiaban y terminabas. ¿sí? Y yo creo que es otra de las, de las cosas mágicas que tiene, que tiene el cine. Entonces, me encantaría Andrés que nos contaras, que abundaras un poco más sobre, sobre esta pieza en particular. ¿Qué es lo que van a ver? que propusiste para este homenaje de... Tirono. Obvio, no no a no, que no les expliquen, ¿no? Claro, este, mira... Ya llegamos eh, hasta allá. Sí, fíjate que este, este proyecto que, va, que, que se va a presentar en el homenaje a mecas, este, es un proyecto bastante personal, este sí lo hizo completamente solo, eh, es con mi cámara, yo tengo una guitarra ahí en el estudio de, en la Roma, tengo, bueno, está ahí en un estudio, porque recién me había separado, entonces, este, pues de repente empecé a filmar cosas que veía alrededor, bueno, a grabar, porque era una cámara, una, una reflex, una DSLR, este, y empecé a grabar cosas en la noche, en el día, caminaba por la colonia, eh, y de repente eh, empecé a escribir textos, ¿no? y de repente, eh, y lo iba mezclando, como siempre, los proyectos que yo armo, ¿no? un poco el vertis, un poco... Pues casi todos los que tengo, ¿no? que son mucho contexto. Este, y al momento de, de estarlo grabando y filmando, justo estaba en ese momento de, pues yo, yo puedo decir que es el momento más oscuro de mi vida, <risa> eh, tratando de, de, de ver y pensar la memoria como trabaja. O sea, sí el cuestionamiento del, del corto tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿Cómo trabaja la memoria? ¿Qué va? Menciono por ahí un texto de, de un libro que acaba de leer, la ¿no? Entonces, este, o sea, como que me llama la atención eh, esa idea de la memoria, cómo, cómo nos va acompañando la vida. Y de repente, cómo es que esa memoria nos lleva a tomar decisiones. ¿no? Y en la memoria, pues, son las imágenes. Entonces, de repente, cuando justo en ese momento vi un proyecto de cortometraje del maestro Mecas, Dije, bueno, es que no estoy haciendo lo mismo, pero sí hay esta idea de la memoria, ¿no? Con las imágenes. Y él lo menciona en sus proyectos también, ¿no? Entonces, dije, bueno, es una coincidencia que, bueno, existen las coincidencias, pero en mi caso, en el caso de, de, de Jonas, tenía que ver más con una parte brillante. Él siempre fue muy brilloso, cruz la palabra. Fue como muy... Eh, lúcido ¿no? como que sus proyectos son brillón brillantes no o sea es muy espontáneo y todo pero siempre hay luz y en mi caso era muy contrario era más oscuro entonces este no sé creo que eh, cuando cuando vi la cuando vi la convocatoria dije este proyecto es para este proyecto es para este momento y bueno eh, también no sabía si iba a pasar o no Qué, qué bueno que pasó, este, porque estoy muy feliz, estoy muy contento, sí estoy consiguiendo la, estoy en la forma de ir a Ciudad de México a, a estar presente el día de la, de la presentación, porque es un honor para mí, no crean, ¿no? sí es importante, es realmente muy importante, porque marca justo eh, pues el principio y el final de muchas cosas. Qué maravilla, Andrés, sí, ya les platicaremos un poquito más adelante de la... Los planes que tenemos para, para estar feliz. Pero antes de eso, que Antonio nos contara la génesis. que ¿no? hablaste que, bueno, importante importante de, de Jonas metas para, para el cine mundial, ¿no? digamos, para el cine mundial, no o sea, habrá quien lo quiera aceptar como tal, pero es un, es, un, es un personaje que impactó de cierta forma en el cine en el norteamericano y, por ende, pues, en el cine mundial. Y, bueno, se cumplen 100 años de su natalicio, y a propósito de eso, hicieron muchos otros eventos alrededor del mundo, pero Antonio Bunt tuvo la idea de hacer nuestro propio homenaje, esta onda de, que hemos tenido desde hace rato, hacer películas colectivas de, de repropiación con, con temas específicos. Recordarles, tenemos Manifiesto México, tenemos Métrica erótica el año pasado estrenamos el despierto de Simón, igual tratando de homenajear, destruir al ícono de Puñuel. y ahora en esta ocasión, pues bueno, la, la tiene otros tintes, no es tanto como... más bien así como nuestro mil de libritos de, de homenaje a las metas. Antonio, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿de dónde sacaste esta genial idea y cómo se inserta en, en este año, año centenario? Ok, eh, pues bueno, sí, fina, finalmente, yo, yo, yo creo que, y justamente Andrés no me dejará mentir, porque justamente, pues creo que también tuvimos un periodo de, de promotores del, del cine corto, ¿no Andrés? ¿Te acuerdas de esas eh, los jueves de cortos en la procedencia, por, por allá por el, el 2013? Y, y, y justamente, pues siempre ha sido, bueno, no siempre, pero... Yo creo como desde esa, desde esa fecha, pues he tenido como, como la idea de, de, de, pues, pues sí promover, porque finalmente, pues, pues ya tengo o tenía, no sé, estoy ahorita en crisis existencial, no sé si voy a seguir en la docencia, pero bueno, finalmente, pues llevo, llevo, 22 años dando clases o estar ligado a esta, a esta cuestión de, de, de, de, de, de impartir pues, pues, clases y de compartir este conocimiento, porque yo creo que no hay nada más mezquino que cuando te sabes algo y te lo callas, ¿no? Yo creo que es bien importante estar como constantemente... Pues, pues, no sé, aprendiendo, pero también, pero también compartiendo este, este, este, conocimiento que uno puede adquirir. Hasta de pronto las recetas, ¿no? ay, no te voy a dar la receta de mi pipián verde porque es de mi abuelita. Pues sí, pero no lo voy a hacer exactamente como mi abuelita, como tu abuelita, ¿no? Entonces, a lo mejor lo hago más cerca, más cercano a, a, a cómo lo hacía mi abuelita, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Entonces... Yo creo que el cine no es no es no es este no es distinto de ello y tiene mucho de pronto de cocina la verdad este y, y, y, y de pronto pues pues eh, se generan como tantos, tantos proyectos que luego eh, eh, no, no ven la luz porque Dicen, dicen los mismos estudiantes no pues es que como es un proyecto de estudiante pues no hay proyectos como bien bien interesantes justamente Andrés perteneció a uno de los primeros talleres que partía en 16 milímetros y justamente pues, pues la idea que, que tuvimos hace ya pues casi 10 años pues fue justamente el, el promover el, el, el cine en corto y cosas que veíamos tanto propias como de amigos nuestros o de no tan amigos pero pues sí cercanos a nosotros de pronto y pues justamente esa fue como, como la idea ¿no? Y, y, y, y se me ocurrió justamente pues darla, darla hacer el, el homenaje a, a, a San Juan Almejas que está en los cielos porque pues justamente creo que es una una pues, una figura importantísima no y que y que sigue siendo motivo de reflexión y que sus películas siguen siendo motivo de análisis y, y que y que están ahí como constantemente estamos pendientes de de él, porque además, pues insisto, su longevidad le, se vio también reflejada en un cuerpo de obra inmenso, ¿no? Y habla también Andrés de, de, de Chris Marker y pues Mecas tuvo, tuvo contacto con Chris Marker, con Áñez Varda, con cineastas como, como que están dentro, del, de, dentro de este ensayo cinematográfico, ¿no? Que, como, como dice Andrés, es sumamente catártico, sumamente terapéutico, y hay cosas que, que, que yo creo que... Él, y el mismo Mecas decía, ¿no? De pronto cuando veía eh, sus películas, decía, bueno, es que me acuerdo de tal cosa, y es catártico, y me acuerdo de tal cosa. Y entonces, pues es, es justamente un cineasta de la memoria, ¿no? Y, y, y, y también... Y, y también el, el, el, eh, los cortos de Andrés tienen mucho que ver con, con esa memoria, ¿no? Sí, tiene sí, que Ahorita mencionas, por ejemplo, la, la historia esta de los cortometrajes, como queríamos presentarlos. Ahí. Justo era un poco abrir los espacios, ¿no? De, de establecer de... Eh, de que sabemos que hay mucha gente que hace sus, proye sus proyectos eh, con celular, con sus cámaras en la preparatoria, ¿no? eh, Gente que no está dentro de las instituciones, de la academia, ¿no? Que de repente hace esos proyectos, no tenía lugar para presentarlos, ¿no? Porque nosotros mismos de repente nos costaba trabajo llevarlo a espacios. <risa> Teníamos amigos que de repente pues nos... Hay una galería, ¿no? Está, este, pues va a haber una una expo, va a haber un performance, de repente puedes presentarlos ahí, pero realmente propiamente no hay un espacio, ¿no? No existía como tal. Entonces de alguna manera nos aventuramos en ese momento a hacerlo. Eso sucedió bien porque muchos jóvenes llegaban de la preparatoria, de universidades con su familia a ver los proyectos ahí a la cafetería. O sea, nosotros yo, yo era más feliz, ¿no? Con este tipo de, de, de forma de proyectar y hacer cine, ¿no? Eh, y, a, y, y aparte lo agradecían ellos, ¿no? Así como saber que pues, las grandes instituciones guber gubernamentales de nuestro país, pues no apoyan ese tipo de proyectos. Entonces, que se le abra ese tipo de espacios a, a gente que hace cosas, creo que venía bien. Había cosas bien interesantes, había otras que, pues, digamos que, o sea, había que hacer la curaduría también, <ríe> sin ser tampoco muy limitantes, ni mucho menos, pero... Sabíamos que, por ejemplo, los mejores proyectos si hacemos una selección, los presentamos de tal manera, así, ¿no? Eh, y también nos tocaba proyectos muy pretenciosos, muy de ego, ¿no? Me recuerdo unos españoles que llevaban su proyecto que se enojaron porque eh, al momento de presentar el, el cortometraje, ¿cómo iba a ser que íbamos a presentar su cortometraje con eh, una pared con clavos, ¿no? Y con... sin Sonido 5.1 y sin asientos o butacas. de repente, cuando empezó. Joder, tío, ¿cómo os atrevéis? Entonces, cuando, ajá, justo cuando, cuando empieza, él, <risas> me empieza, me empieza a establecer, o nos empieza a establecer que, que pues denigrábamos un poco su trabajo, de repente también le hice ver que pues se diera cuenta que de entrada la convocatoria era pues, guerrillera, ¿no? O sea, un lugar guerrillero. Una situación donde llevamos un proyector, unas bocinas, ¿no? Donde no pretendíamos más que presentar los cortos, ¿no? O sea, no era una pretensión de. O sea, ubico que hay que darle respeto a los proyectos, pero en ese, proye ese espacio en particular era más bien de guerrillero, ¿no? Entonces, que también se ubicara en tiempo y espacio él. Porque pues nosotros lo tenemos claro, él, él no tanto, pero. Esa es una de las cosas que me parece más, más terrible eh, justo del cine tradicional y hegemónico, porque sí está pensado como para cierto, o sea, es imposible compartirlo según, bueno, según la mirada de ciertos cineastas, es imposible compartirlo en un lugar que no sea una sala THX y con. Entonces, me, me parece una reverenda, eh, mani... sigo. Como dices tú, Andrés, sí hay que tener como el respeto al, al, a la cosa, pero, a, al trabajo, pero la cosa es que se vea. Justo hoy, que estamos grabando este podcast, empezamos un ciclo de, de la gira ultracinema en escuelas telesecundarias de, de, la cierre, de, la, de la montaña de Veracruz. No sabes qué contento estoy de ver a los chicos ver las películas en una pantalla de televisión y me, hace, me llena mucho más de orgullo y de felicidad de eso que si las hubieran presentado en el teatro de la ciudad. El trato de la Ciudad va a cualquiera y, y pasa, o sea, digo, no es que cualquiera pueda llegar ahí, pero, pero me parece de verdad muy emocionante. Entonces, sí, estamos completamente en esa onda guerrillera y Jonas Mecas era, era así, era, o sea, en ese speed total y la verdad es que me parece fantástico que, que Antonio, entre las cosas brillantes que siempre propone para, para el proyecto, pues dijera esto. No es que lo necesitemos, pero es un proyecto aprobado por Jonás Mecas y por el prop, mismísimo Pip Chodoro, que son como su hijo y su, su heredero. Entonces también eso, bueno, no es que lo necesitáramos, no lo hubiéramos hecho igual si nos, si nos mandaban al cuerno. Pero bueno, de alguna manera eso también nos hace felices, porque... Hay, hay, ha habido otros homenajes otro tipo de, de, de cosas que de, de la gente ha hecho para homenajearlo pero pues creo que películas colectivas muy poquitas entonces qué, qué alegría que lo, lo, podemos, lo, lo podemos lo pudimos hacer qué alegría Andrés que estás presente conmigo, con tu trabajo y les quiero anticipar como primicia de este podcast que el, el, la, la, la compilación se va a presentar en Jalapa durante el Ultracinema en octubre en Jalapa se va a presentar en Tecate en un lugar maravilloso que se llama el horno de la montaña que es espectacular ahí Yadira Gutiérrez nuestra infiltrada en, en Tijuana está haciendo una labor titánica increíble por, por llevar ultracinema por allá y ese lugar está bien chido ya ya van a ver está fantástico el horno de la montaña en Tecate se va a presentar en Mérida en el teatro municipal de Mérida y, y como el arcón W como regalo principal, ya, ya amarradísimo, cortesía de nuestros amigos del de Festival de Cine Radical, se va a presentar en Bolivia, en La Paz, en, en diciembre, eso va a ser hasta diciembre, pero, eh, o sea, no saben, sí si, si hemos recibido eh, de entrada estas invitaciones a presentarlo, pero seguro estamos convencidos de que va a haber muchas más, y el próximo año, pues igual, o sea, el homenaje no se va a acabar este año, va, va a seguir. Y la verdad, gracias a Antonio bull por, por siempre buscar, qué, innovar, buscar darle la vuelta. De repente nos achicamos un poquito porque pues, la lana siempre nos deprime, ¿no? O sea, no te, más bien no tener lana nos deprime. Y decimos, ay, es que otros festivales están haciendo esto y lo otro. Pero este tipo de, de proyectos eh, son muy energéticos, son muy eh, alentadores, alentadores Y sobre todo, bueno, pues que le podemos dar chance de, de participar a, a gente talentosa como tú, Andrés. Y, y es pues que, qué maravilla. Yo creo que nos cuente Antonio Bunt un poquito qué es lo que, es lo que vamos a ver, ¿no? tú, que ya te los chitaste todos, que eres el curador máximo. Pues, pues, pues miren, la verdad es que dice... dice Digo, uh, sin spoilers, sin spoilers, no, sin chance no, a perder la experiencia. Sí, justamente, justamente eso iba a decir. Eh, justamente, eh, uno, un, un, un compa que tenemos R Rafa Ramírez III, que es de, de Casa Negra Cine, nos, él, él tiene una frase y dice que ninguna buena película realmente puede spoilearse, porque pues es buena la película, ¿no? Más o menos estoy parafraseando, pero pues no me acuerdo bien a bien si va así la frase, pero bueno, finalmente yo creo que en, en este caso es cierto, ¿no? Tenemos, tenemos eh, ejemplos, obviamente como, como el, el trabajo de, de Andrés, pero tenemos ejemplos de una vitalidad extraordinaria y de, y de un homenaje verdaderamente pues muy sentido, muy cariñoso, porque yo siento que Jonas Mecas era como el abuelito que todos quisimos ¿no? en determinado momento, y lo digo con todo respeto porque pues ya, ya pesaban más de 90 años en su, en su vida, y, y, y, y pues vamos a ver proyectos que, que sí, justamente tienen como, como esta, esta cuestión recurrente eh, de, de una abstracción de pronto, pero no de una abstracción, digamos, como, como, como, como debida a la serendipia, sino una abstracción que tiene más que ver con la, con la mente, con el recuerdo, con, con, con cómo opera nuestra memoria, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que son trabajos, tenemos trabajos de, de Estados Unidos, tenemos trabajos de, de, obviamente, México, tenemos de Colombia, tenemos de Rumania tenemos trabajos de, de partes como tan dispares, pero que al mismo tiempo se hermanan justamente en esto, ¿no? En, en, en, en no ser como, como, como una ilustración tal cual, sino también dan mucho que, que, que ver, dan mucho que, que, que, que, que reflexionar justamente en torno al fenómeno de la memoria, en, en, en, en, la, en la imagen, en movimiento, en las películas familiares también. Por ahí tenemos un ejemplo de, de, de una reapropiación de películas familiares que, que yo creo que todo eso es justamente pues como testimonio de nuestro paso por el tiempo. Y bueno, an, an, Andrés también ha hecho crónicas, no solo de, de su vida, sino, sino de la Ciudad de México en particular. Ahora, pues en Playa del Carmen, que está por allá, pues, pues también seguramente nos va a tener algo bien, bien interesante acerca de, de, de Playa del Carmen. Este... Que, que tiene como, como este elemento, como, como nostálgico, como melancólico, pero al mismo tiempo como, como, como, como de celebración, porque justamente pues, estar aquí y estar este, en este planeta, pues es ya motivo de celebración, y más con todo lo que está ocurriendo en este planeta, ¿no? que yo creo que después de los horrores que presenció Jonas Mecas, yo creo que su cine es tan, tan nostálgico, o sea, tiene que estar como muy clavado en esta melancolía, pero al mismo tiempo es como muy optimista, ¿no? Es muy como, como, como bueno, ok, lo, lo, la tormenta ya pasó, pero, pues, seguimos aquí, ¿no? Y, y yo creo que, yo creo que esa es una característica importante de todos estos trabajos que homenajean y reflejan justamente esta, esta idea de de, de cómo Jonas Mecas veía no solo el cine sino la vida misma sí, porque yo creo que era, digo, no, lo, no lo tuve la suerte de conocerlo personalmente pero por lo, lo que has leído lo que has visto te das cuenta que era un tipo generoso y me, me, hace, me, me hace sentir bien pues en el formulario que le pedimos a los, a los participantes que, aceptados que llenaran para, para que nos mandaran sus pues, sinopsis Uh, Antonio, puso un campo que decía, bueno, es pues un comentario extra ¿no? que dice, La mayoría nos agradece, gracias por, por generar este, este proyecto Gracias por homenajearlo gracias porque es necesario O sea, por, por, por más que, que hayamos visto sus películas Son de estas películas que, que necesitas verlas varias veces No tanto para entenderlas, sino para terminar de sentirlas Para, para terminar de... De inundarte justo de eso que decías, Antonio, de, de esa magia. O sea, sí, seguramente vio cosas espantosas, pero no las vemos en su cine. Eso, eso es maravilloso, ¿no? ¿no? O sea, como que le dio la vuelta. Y al contrario, o sea, de, en un mundo de oscuridad, Jonas Mekas era luz. Y nos quería contagiar de esa luz. Y ya lo decías, al principio, Andrés, era un, es un cine muy brillante. Quizá tenga que ver un poco con esto, ¿no? Para nada, este... O pues sea, sí te inunda la nostalgia, sí, ahorita, ahorita que estoy eh, hablando de eso, se me, se me cierra la voz porque es, es una emoción muy bonita de poder eh, hacer un muy humilde homenaje a, a, a tan semejante y enorme figura. Pero, pero bueno, pues ahí está, ahí está el proyecto, esperemos que la gente lo, lo acoja, lo reciba bien y por lo pronto, pues estas son las, las novedades, ya esperemos que se vayan sumando. Otros espacios lo, lo, lo compartiremos. Andrés, por favor, ya, ya la verdad es que se, de repente se nos cruzan los cables, se nos junta la chamba y ya no eh, le hemos podido dar seguimiento a esta situación de poder pasar algo por allá en, en, en, en tu tierra, donde andas, pero cuando tengas chance de, de apoyarnos ahí está eh, no solo de, lo de Mecas, lo demás, pero justo igual le vamos a pedir a los participantes que pues, en la medida de lo posible nos, nos, nos ayuden a, a compartirlo donde, donde son, porque sí, ya sé Antonio, bueno, desde Rumania hasta Estados Unidos, España, Colombia, o sea, como que afortunadamente eh, tuvo un eco inicitado, muy interesante, y estoy convencido que la van a disfrutar, es que no, no se la pierdan. Sí, sí, tenemos, y tenemos 21 trabajos, que se dice fácil, pero pues en realidad, pues, pues, pues no... En, en tiempo audiovisual, pues es mucho esfuerzo detrás y, y, y mucha reflexión detrás, sobre todo en estos proyectos, en, en, estos, en estos trabajos que vamos a ver en, esta, en este Mecas 100, que es como le pusimos a, a esta selección de trabajos para este, esta décima primera edición de, de, de ultracinema, que sigue en, en, en tanto gira, pues, pues sí, es, es una gran noticia y, y pues sí, ojalá se pueda, se pueda seguir eh, rolando por varias partes, porque además justamente eso también lo que, lo, lo, lo que dice Micha es bien interesante, podemos ver las películas de Mecas una y otra vez y le vamos a encontrar un sentido distinto además porque sí, exactamente, no es tanto de que Ay, le voy a, voy a ver qué le entiendo ahora, pues no, realmente más bien es cómo me acerco y cómo interpreto de acuerdo a, a mi contexto eh, de ese momento, ¿no? Y, y de ese lugar incluso también. Entonces, yo creo que es como, como, como bien interesante que, que, que justamente esta, estas películas no solo tienen esa característica, sino también son universales. Entonces, cualquiera, cualquiera puede... puede acceder a ellas y cualquiera puede tener ese sentimiento. Y yo creo que estos 21 trabajos justamente son lo que, es, es lo que hacen, ¿no? Si, es, podemos verlos varias veces, pero podemos interpretarlos de tantas maneras distintas, eh, pueden ser lúdicos, pueden ser terapéuticos, pueden ser lo que sea, ¿no? Realmente, ese yo creo que es también otra de las grandes riquezas de mecas, ¿no? Que además... Sí, era un tipo que, que, que, sí, yo tampoco tuve el gusto de, de conocerlo personalmente, pero sí se reflejaba una gran generosidad, pero también ese deseo de descubrir, ese deseo de, de sorprenderse, de dejarse sorprender. Porque sí, yo creo que después de lo que vivió, pues fue un renacimiento. Y más o menos el, el trabajo de Andrés, pues es como lo que nos representa, ¿no? Como ese volver a vivir. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora pues pues es es otro otro cambio, ¿no? Que no es nada fácil. Evidentemente no es nada fácil, ¿no? Pero pues justamente pues eso es eso es parte de de lo que queremos acentuar en este en este en esta selección, ¿no? Perdón, chicos. Ah, perdón, Andrés, antes de que de que se me vaya la línea lo que se me va a ir es, en, es mi camión, ya llegó, y la verdad es que dice, dice Manzanillo, qué ganas de seguirme hasta allá, pero bueno, mismo mi modo me tendré que bajar en Toluca. este Yo me, me despido, gracias Andrés, gracias por, por ser parte de eh, Meca 100, y pues, gracias también por darnos chance de platicar un poco sobre tu, tu trabajo. Y gracias Antonio también por generar esta maravilla. La verdad es que... Estamos no, pues, pues gracias a ti. Ya ya sabes que siempre estamos al pie del cañón en Ultracinema y que tengas buen viaje. No te vayas a dormir y te tengamos, no, porque, que, si no te, me, que, tengamos que traer de, de Manzanillo. ¿Qué y coraje me ni, va a dar? Sí, no, y además a lo mejor ni te quieres regresar y, y, y este, Ultracinema no es MX, sino es MZ por Manzanillo. Sí, ándale. Pero bueno, bueno, que tengas muy buen viaje ya y ahorita nos, nos quedamos con Andrés un ratito más. Sí, cuídense, gracias. Gracias. Adiós. Y, y, pues, y pues, eh, pues pues, pues ¿qué, qué, ¿Qué nos tienes preparado para el futuro, Andrés? Porque ya, ya vi, ya, ya, ya me mostraste algo que hiciste en en del Carmen, ¿cómo van tus proyectos? ¿Qué, qué, qué, te, qué te gustaría hacer ahora? Este, ¿Cuál es? Qué, qué, eh, estás ahora como muy involucrado en el Ruido Blanco, que es, que es eh, pues, tu, tu espacio ¿no? también de, de, de música, de, de, de promoción de música, pero ¿qué, cuáles son, qué, qué, qué nos preparas para lo audiovisual? O, o, ¿O no? ¿O estás descansando? ¿O qué, qué va no, a ¿Sabes qué pasa? Que de repente creo que eh, son como etapas o procesos, ¿no? O ¿Sabes? Yo creo que eh, como que yo dejé un poco el cine, justo después de ese corto ya no hice mucho con esta idea de la ansiedad y esta idea de, de búsqueda y de voces y como que hubo una época donde como tú bien dijiste, que lo entendiste muy bien con esta idea del renacimiento pero me costó mucho trabajo, fueron como, duró unos 3, 4 años de mucha de duelo, de reflexión, de momentos, y, de, y dentro de lo mismo no, no tenía yo esta, estas ganas como de hacer proyectos, ¿no? Como que no, no, no salía, pues no, no, no, no había esta adrenalina o ¿no? esta idea de, de que, como, o sea, como que ese momento fueron 15, 10 proyectos que, que salieron muy abruptos, ¿no? Y ahora creo que... Eh, a partir de este proyecto creo que sí es volver a, a, a, a replantearme y volverlos a hacer, pero ya desde un punto mucho más, este, no sé si la palabra es consciente, yo creo que las veces, yo, fíjate que esta parte de la ansiedad y la adrenalina y la tenía que ver mucho con la parte del inconsciente, como que eran, no, o sea, no, no eran proyectos inconscientes, pues, pero... <risa> a, a, a, a lo mejor a lo mejor nosotros no somos los inconscientes, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, claro, claro. Exacto. Entonces, más bien, yo creo que este, estos proyectos en, en los que vienen podrían ser mucho más, podemos decir serenos... No tan violentos, no tan darks, o no tan en la búsqueda, sino mucho más en el presente. También podría ser, eh, digo, nunca va a ser tan brillosos o tan brillantes como los de John Larkas, pero sí me gustaría hacerlos más en el presente. Creo que eso estaría bueno porque, eh, sí, creo que iría por ahí. Realmente ahorita no tengo pensado hacer uno, ni mucho menos lo que me estaba enfocando mucho es en la fotografía. Porque fíjate que justo estaba yo planteándome que de repente vine de grandes producciones, de estas personas, de repente me vine a los proyectos personales con la cámara solo. Y de repente cuando me doy cuenta es que estoy llegando a un punto en donde quiero contar historias con una sola imagen con ¿no? una foto. Entonces ahora me estoy enfocando a hacer fotografía eh, de una manera más, eh, no sé si llamarle profesional o más... Este, lo que pasa es que yo siempre lo he hecho, ¿no? Con el celular, siempre lo he hecho, tú bien sabes, ¿no? Que siempre estoy como que haciendo, grabando, filmando, tomando fotos. Y ahora lo que quiero hacer es con todas las experiencias que ya tengo, la experiencia que tengo en usar una cámara, en, en revelado de fotografías en digital, pues empezar yo a, a, a plantearme hacer proyectos de foto, pero también en un tiempo, de repente, retomar lo de los cortos. Igual hacer una combinación ahí y también con lo de la radio, porque la radio me llevó a encontrar, a ser más profesional con, el, con, con la idea de hacer podcast, ¿no? con la idea de, de grabarme yo en casa. ¿no? Tengo mi micrófono, tengo mi consola. Pues creo que eso me va a llevar a hacer proyectos más consistentes. Es la palabra. Sin, sin ser pretencioso, ni hay más profesional. Ni, no, no, no. Creo que la palabra es más consistente. Y mucho más trabajados, mucho más, o sea, no es que me voy a tardar 20 años en hacer un proyecto, no. Pero sí mucho, porque ya te acuerdas que era de repente que yo empezaba un proyecto y a la semana ya lo tenía terminado. Sí, por supuesto, sí, sí. Y ahora ya no, ya no pretendo que sea, o sea, si sale un proyecto así, está bien. Pero yo creo que ya no van a salir así, va a ser mucho más eh, eh, cuidando el montaje, cuidando, y no es que con nosotros no pasara que lo cuidara o no. Sino más bien era como la, las ganas, ¿no? De sacarlo ya, de, de que saliera y explotara. Y ahorita creo que más bien es como de hacerlo, verlo, eh, ir como en un diálogo, pensarlo más también. Y a partir de eso, hacer algo más consistente. Esa es la palabra. Sí. Muy bien. Pero no, ahorita en particular no tengo. Ah, estoy empezando uno. A, no, todavía. Okay. Que, que, que sí, de pronto, de pronto. En, en, en eso yo creo que también tenemos una este, una similitud no de pronto cuando estalla, talla y se hace no entonces yo creo que es como parte parte como muy muy integral de de, de un trabajo pues pues así no como como independiente como libre como como experimental este que sí, realmente hasta hemos colaborado en proyectos como más grandes, como este del de, video de Cristina, ¿no? Que ahí sí había, oh, había, había un montón de cosas detrás este, en cuanto a producción y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que dices bien, has, has conocido como los distintos espectros de cómo hacer proyectos audiovisuales y, y sí, eh, creo que esa... esa, esa ese último video que me mostraste, pues yo creo que ya tiene un, por lo menos un año y medio, un par de años tal vez, sobre, sobre, sobre Playa del Carmen. Creo que era como, como también muy contemplativo y justo. Yo creo que reflejaba mucho lo que estás diciendo ahora, ¿no? Como, esta de, como esto de dejarlo ser como en su tiempo no como a su tiempo no claro claro es que fue un huracán claro sí ese sí, sí, sí sí sí fue fue, fue porque claro porque estaba estaba en el huracán no me acuerdo el nombre ahorita justo que fue hace pues ya año y medio bien dices en octubre de hace no lleva cumplidos años yo creo okay este y ese proyecto justo es contemplativo como bien mencionas porque sí, sí. es que estaba yo dentro del huracán y empecé a jugar con la cámara porque pues no había luz. Entonces de repente había una vela y con la vela había, tenía yo como ciertos elementos de cristal. Entonces sí, hacían reflejos en las paredes. Yo iba grabando los reflejos y los iba moviendo. Entonces aparecían juegos bastante interesantes con la luz de figuras en la pared. Y de repente ver el huracán y de repente ver a, a un pájaro muerto. ¿no? Y de repente ver a los, a los, a los perros medio salir. Ah, la, los, las ramas tiradas eh, claro, ese proyecto es como tú dices más contemplativo, pero también mucho más eh, no sé si la palabra es fotográfico pero no tan la cámara ya no se mueve tanto un poco como también eh, fue una continuación yo creo que el, el proyecto que se va a presentar ahora de, en el homenaje que ya era con, pues tengo un trípode lo monto, ¿no? de repente tengo cuido la fotografía, si hay contra ¿no? o sea, como que tratar de, de, de, de jugar un poco con la profundidad de campo, o sea, no tan, no tan espontáneo, pero dentro de lo que yo pudiera generar en eh, cam, por ejemplo, que era muy poco, pues lo hacía, ¿no? Y, y ya después hacer recorrido por las calles de Playa del Carmen este, para ver cómo había quedado. Pues sí, tienes razón, era un proyecto, pues, un proyecto contemplativo y hay un texto bastante fuerte, sustancioso. Y fíjate que ese proyecto casi no lo he rolado. Debería ser lo más, ahorita que lo mencionas, porque es el primero que hice acá. Y aparte sí, es después sí. de la pandemia, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de hecho, sí, pues ya sabes, aquí en, en Ultracinema, pues, tienes... Eh, abiertas las puertas y con mucho gusto lo podemos, lo podemos... Claro, claro, que, lo vean, que lo vean ahí y de repente si en algún momento logran estar en algún proyecto en alguna presentación de ustedes está bueno. porque sí creo que porque es una forma de diferente de ver Playa del Carmen Sí, sí, Como sí Playa es azul caribe ¿no? y de repente tenemos todas esas partes de turismo que pues sí, está todos los días pero ese momento del huracán de introspección Está interesante, sí, sí. Sí, pues, pues habría, habría que echarle un pues, pues montón y vemos qué que podemos, que podemos a, a hacer para justamente darle, darle esa otra imagen a Playa del Carmen, que es justamente lo que has capturado mucho en tus, en tus imágenes, que, que, pues hemos, que he tenido chance de ver en tus, en tus redes. Sí, no, no vemos ese Playa del Carmen que nos pintan como paradisiaco y no que tu trabajo sea sórdido, sino que más bien vemos como una. un. Un, este, un. un playa del Carmen. pues distinto, ¿no? Completamente distinto y como más. humano, diría yo, ¿no? Claro, claro. Fíjate que a mí lo que. lo que me parece. lo que me sucede con. Si ¿Sí me escuchas bien, sí, sí, sí, sí, sí. como que te ah, friseaste un rato, sí. pero, pero ya estás. Es, a mí lo que me sucede con. Yo camino mucho, claro. Entonces, caminar implica ir por las calles, estar en otra situación más que del lado de la playa, más como en las calles. Entonces, de repente me fijo mucho en los grafitis, en el street art, eh, en los puestos, en la gente. Entonces, y ¿sabes qué pasa acá en playa? Que es muy característico, es que la gente es migrante, no hay una situación donde sean, donde yo estoy es un barrio de muchos años y sí hay gente de, de hace 10, 15 años viviendo ahí, pero al momento de reconocer personas o conocer personas comúnmente son gente que viene, va y viene, no, no son gente que, que lleva muchos años acá, o que de repente siempre está la idea elástica de irse, ¿no? pues en mi caso no pasa de repente es, Ay, bueno, me tengo que regresar, soy a México porque no está sucediendo mucho y de repente sucede que te tienes que quedar, ¿no? Ah, ah. Yo le llamo, yo ahora lo he visto y creo que la palabra es elástica. Tienes que ser muy elástico en la vida, eh, en la idea de, de, de, de estar en un lugar, ¿no? De decir, bueno, hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado. Sí, sí. Y, eh, y creo que en las imágenes, digo, igual no se ve tanto eso, pero eh, trato de de no verlo como turista, pero tampoco verlo como alguien que vive ahí, sino más bien es como, eh, es como en el presente, es la palabra, como decir, no trato de darle una interpretación de, de un mexicano o darle una interpretación de alguien que viene de fuera, sino más bien es la del Carmen hoy está así, o esa calle hoy está así, o esta playa está así hoy, ¿no? Y sabes que es impresionante también, los paisajes aquí en las tardes, con las nubes y el cielo y el mar, yo no acabo todos los días de impresionarme de cómo cambian los paisajes y cómo te puedes asombrar todos los días de eso. Okay. Es, es mágico. Es como que de repente vas a una calle a la misma hora, diferente día, y, y, y te maravilla el simple hecho de ver un atardecer así, o un amanecer así. Es como las nubes, o castillos enormes. ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que también te podemos nosotros, que de repente voy a el cielo, ¿no? Como que veo, ah, uh -huh. hay mucho cielo, poco más. <risa> sí, exacto, exacto. No se, no se nota así como las playas, nada por el estilo como paradisiaco, sino sí es como otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y esta parte, de, te digo que está el mar presente, pero siempre le doy más importancia al cielo, como que... El mar, el azul caribe, eso está, está padre, pero fotográficamente, creo que dramáticamente la palabra, uh -huh. no, no, no ofrece acentos o tonos. Uh -huh. O sea, como que es impresionante por sí solo, ¿no? Pero sí, el drama te lo da la, la nube, sí. te lo da un barco que esté viejo ahí derruido, el perro que va caminando, o sea... Realmente, exacto, lo que te da, marca la diferencia, es lo que está sucediendo en la playa. No tan, la playa por sí sola es majestuosa, pero si tú le metes un elemento como, no sé, digo, las nubes, a mí personalmente me gana más las nubes. ¿no? Tengo mm. una nube que, que es mucho más eh, brillante que el mar, me voy por la... O sea, sí tengo eh, de base el mar, pero la nube es lo, lo, el personaje principal, pues, entonces creo mm. que este, de alguna manera... Eh, es lo que yo he tratado de ver de playa, ¿no? Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Mm -hmm. Y no sé, si, eh, no sé si tengo un proyecto en particular, podría ser un proyecto de nubes, <risa> <risa> <risa> pero, pero sería raro, ¿no? Un proyecto de nubes en playa, no sé, no sé. tenía que pensarlo bien, pero... No, o sea, no, no, no termino eh, algún tema, ese es la algún tema en particular como para hacer el tema de, de no, no, aún no. Pues, pues bueno, mientras tanto, pues ya está Che Cretino, eh, que es parte de la, de la selección de, de, de cortos en homenaje a Jonas Mecas, que va a estar dentro de nuestra decimoprimera edición de, de, de ultra cinema podríamos estar más horas conversando como aquellas charlas sí. de cafés en la Condesa, pero el tiempo, el tiempo del podcast se nos viene encima, muchas gracias eh, Andrés, no sé si quieras eh, concluir con alguna idea o, o, o algo que, que te gustaría eh, eh, comentar como, como conclusión solamente o sea, agradecerte a ti a Michelle eh, pues sí, esta oportunidad de presentarme en este homenaje a Meca. la verdad es que estoy muy contento y me siento honrado en particular, saber que hay proyectos de todo el mundo eh, que se van a presentar, entonces eh, pues sí agradecerles la verdad el espacio la oportunidad y bueno eh, seguramente vendrán más proyectos a partir de eso, estoy casi seguro, entonces eh, en conjunto seguramente. Entonces creo que eh, va a venir muy bien. Va a venir muy bien. Qué bueno. Sí, sí yo creo que son, son tiempos de cambio como muy, muy importantes. Eh, eh, y pues también pues, a, a, a agradecerte, agradecerte tu, tu tiempo que, que hayas salido de tu casa este, para, para, para poder estar este, en, en esta charla el, el, el día de hoy. Pues con esta charla inauguramos eh, un poco pues eh, hablar acerca de, de las elecciones y de las creaciones que tenemos para esta décimo primera edición pues eh, muchas gracias a quienes nos escuchan semana a semana si no nos han escuchado pues está nada de eso original está está pues en nuestros en nuestros eh, en nuestras redes en ultracinema y pues, eh, y pues eh, también quisiera enviar una felicitación a, a mi hijo porque estamos grabando el podcast justamente en su vigésimo tercer cumpleaños entonces pues, le, le, le, le quiero enviar una, una felicitación pues muy muy sentida a mi hijo Diego que lo extraño un montón porque pues estoy, estoy hasta poco más de 4 mil kilómetros de distancia pues bueno, es una persona que admiro, que quiero, que, que, que respeto y que creo que es una persona nobilísima y además eh, pues muy talentoso, que también ha estado en el podcast. Entonces, este, pues bueno, Diego, pues muchas, muchas felicidades y nos veremos en la próxima emisión. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.